Una de las consecuencias que dejan a su paso los movimientos huelgarios son los escombros en las calles. Sobre este particular, el encargado de Departamento de Ornato de esta ciudad dijo, obreros trabajaron previo a la huelga para disminuir los desechos y posterior a la misma desde tempranas horas en la mañana. Criticó además este método de protesta. Antes de la huelga, antes de la huelga, nosotros hicimos un gran operativo. ...en los dos o tres días antes de la huelga, en toda la ciudad... ...de recogida de escombro, de basura... ...pero como quiera el día de la huelga, eh, eh, ya en el día de ayer lunes... Eh, ...las eh, brigadas no salieron a trabajar... ...incluyendo el domingo en la noche, porque hubo ciertas amenazas... ...inclusive a los obreros... ...ahora, en el día de hoy, nosotros estamos desde las seis y media de la mañana... En las brigadas están dispersas, más que todo en la, en la parte alta de la libertad, la parte alta de Pueblo Nuevo, Hermana Mirabal, todos esos sectores, porque en, eh, eh, ese, en, en esa parte que más se tira es basura y toda, y toda esa situación. Ahora, yo lo que sí, que nunca lo voy a entender, por más que me lo expliquen, los grupos populares que sí estamos de acuerdo en mucha parte de sus inquietudes y de sus solicitudes al Estado, pues yo he hecho combustible y muy caro, Tal vez el más caro que se, se echa en, en Latinoamérica y en el mundo entero Es el combustible que se echa aquí Ahora, ¿por qué tienen que tirar basura en, en los sectores donde viven? ¿Quién recoge esa basura mayormente? Los mismos obreros que son vecinos de los que la tiran Yo no entiendo esa parte Yo le, eh, le exhorto a los grupos populares que cambien esa metodología Hay muchos métodos, hay muchos mecanismos de represión hay muchas formas que han sido exitosas, como el 4% y otras eh, actividades que han, han logrado lo que quiere, que esa parte la cambie para un futuro. Siempre se lo, se lo, se lo digo, se lo exijo. Cordero, NTN, su noticiero regional.